Vega Móvil te trae la mejor oferta en vehículos comerciales con un 25% de inicial y tasa desde el 12.95% fija a 5 años. Contamos con la mayor rapidez y flexibilidad para la aprobación de tu crédito. Y lo mejor es que no tendrás penalidad en saldo o abonos anticipados. Recuerda que puedes hacer tus pagos vía Internet Banking Popular sin intermediarios. ¿Qué esperas? Aprovecha y dale el empuje que tu negocio necesita. Vega Móvil. Vamos más allá.